reunimos el día de hoy aquí es para poder especificar bueno, cuál es la problemática dentro de los ICICS estamos exigiendo, la, la comunidad demanda una respuesta de Nuño, ya que pues él nos ha, no nos quiere dar la cara, lo ha dicho ante los medios que no nos va a dar la cara violentando el artículo 5, fracción 24 del reglamento de la CEP, que son facultades indelegables de su parte, el esclarecer todo este tipo de situaciones. nosotros conforme a que se adscribió orgánicamente al Instituto Politécnico Nacional a través del acuerdo del diario oficial de la Federación 010316. Después del movimiento del 2014, es normal que seamos más críticos. Es normal que nosotros nos pongamos a investigar acerca de cuál es la situación del IPN, porque nosotros sí queremos al IPN. Entonces, nos pusimos a investigar y conforme a nuestras movilizaciones hubo represión, fuertes represiones ante la comunidad. Tanto es así que estamos en contra de la represión de grupos porriles y de que coadyuven con las autoridades del plantel este es el problema de la vocacional número 5 si ustedes saben el, la actividad porril dentro de la vocacional número 5 es muy grande y pues hay pruebas exactas, concretas de que pues bueno el director de esta escuela con algunos pais, algunos profesores y en conjunto con el grupo porril 21 de marzo quisieron tumbar las puertas de la escuela ¿Qué necesidad hay de eso si podemos llegar a un diálogo ¿Por qué ellos se ponen de esa manera? Nosotros estamos en contra y demandamos que se tomen las acciones necesarias. No solamente es en esta escuela. En el CECID 13, cuando nos estábamos organizando, nos encadenaron la escuela. No nos dejaban entrar. La mayoría somos menores de edad y estamos fuera de la escuela. ¿Qué necesidad hay de que nosotros tengamos que entrar en paro de labores para que nos tenga que explicar? Violentando nuestro reglamento interno en el artículo 106, fracción 11, que es acceder a, a, a las instalaciones libremente, dejándonos afuera, y no solamente es en el CSIC 13, también es en la Escuela Nacional de Homiopatía y Medicina, donde la directora los tiene muy deprimidos. Son clases y tienen cadenada la puerta. Es indignante. Realmente, ¿qué somos? somos? ¿Somos prisioneros? La verdad, no es así. Nosotros hemos demostrado que somos estudiantes. Todos nosotros los que estamos reunidos, todos los compañeros que estamos, somos estudiantes. Muchos... Muchos medios de comunicación se han estado diciendo que somos porros, ¿no es cierto? Y aquí está la prueba, yo les puedo enseñar mi credencial de la escuela, los compañeros les pueden enseñar sus credenciales de la escuela, donde estamos verificando que realmente nosotros somos estudiantes inscritos, que estamos en defensa del Politécnico, y que pues exigimos que Pashnar y que el, el Secretario de Educación Pública, Aurelio Niño Mayer, nos dé estas explicaciones, porque bueno, primeramente nos dice que estamos en la SES, y que anteriormente ya lo estábamos. Eso ya lo sabíamos. Nos pusimos a investigar y ya lo sabíamos. Pero ¿por qué él no nos dice quién es el jefe de la oficina del secretario? Donde estamos adscritos mm -hmm. a Nosotros nos hemos puesto a investigar y pues en el portal de servidores públicos, que pues bueno, esperemos que el gobierno no nos mienta como normalmente lo hace, ahí dice que el jefe de la oficina del secretario es un ciudadano llamado Mauricio Melchor Dávila Morlote. Él estaba encargado de la seguridad nacional cuando salió Chapo Guzmán. ¿Por qué lo mandan a la Secretaría de Educación Pública? ¿Por, ¿Por qué no lo dice Nuño? ¿Cuáles son los pros y cuáles son los contras? Todo este tipo es la incertidumbre que hay en la comunidad politécnica de todos nosotros. Y pues es claro, si nosotros nos estamos manifestando es por explicaciones y no nos la dan. Entonces, ¿por qué nos reprimen? Si no pasa nada, ¿por qué nos reprimen? Y... Eh, la compañera les va a leer un pequeño posicionamiento que se hizo en coordinación de todos los CECITS para que vean que todos estamos unificados y que no estamos atomizados. Eh, mi nombre, lo voy a volver a repetir, es Javier Ramírez Escati, soy vocero del CECIT alumno de sexto semestre. Sí, sí, sí, sí. El 24 de abril del 2016 el de vocacionales. Se plantean tres ejes de lucha. Uno, cumplimiento de los pliegos petitorios locales. Dos, cumplimiento de los acuerdos entre la Asamblea General Politécnica y frena freno de la reforma educativa. En el entendido de esta tendencia, converge hacia los futuros movimientos de la reforma educativa impulsados por el gobierno federal en el 2012, que se concretará la reforma de la educación superior, llegando a la conclusión de las razones que tenemos para luchar. Van clausadas a defender al Instituto Politécnico Nacional en los efectos de los ataques del gobierno federal, dirigiéndose a todo el pueblo de México a unirse a la lucha de la defensa de la educación pública ¿Tu nombre cuál es? Mi nombre es Carla Fernanda González Siga, soy representante del CECIT número 2. ¿Es director de las autoridades de la Sí, de hecho, el día de ayer. Eh... Machados, pues, así como Machados, lo hemos estado haciendo en algunas asambleas locales donde se están consultando con nosotros para demostrar que nosotros en realidad somos demócratas, que no somos demagogos, como el director general y el secretario de Educación. Oigan, una pregunta. Eh, lo que están diciendo el secretario de Educación Pública y el director general es que ya les dieron una explicación. Salen todos los días prácticamente repetidamente de el COVID y entonces, ¿esta explicación no es suficiente para ustedes? ¿Ustedes quieren eh, la oportunidad de nombrar no, no. al secretario de preguntarle de dudas? ¿O por qué, eh, por qué siguen pidiendo precisamente que les resuelvan si ellos dicen que ya les resolvieron, para ustedes no más? Pues bueno, para nosotros no es nada formal que a través de los medios esté dando este tipo de respuestas. Que él en verdad dé la cara. Si él en verdad está diciendo, somos un gobierno abierto al diálogo, ¿por qué no nos da la cara? Eso es lo que nosotros estamos exigiendo. ¿Esperar que viniera aquí al, al Politécnico a hablar con los Claro, eso es lo que para nosotros sería lo mejor, que él viniera directamente con los estudiantes a explicarnos realmente la situación y no solamente él, que venga con el titular de la oficina del secretario. ¿Le pondrían una fecha como lo hicieron con el director del Poli? Aún no sabemos, necesitamos consultarlo con las bases. ¿Para mañana la reunión que tienen para continuar con este diálogo, llevan ustedes ya no sé, alguna propuesta, ya llevan el consenso de algún número de vocacionales para llegar a algún acuerdo para ya regresar a eh, Pues el acuerdo de los ESIT y del SET, del Instituto Politécnico Nacional, es vamos a negociar todos juntos, no se va a nego negociar escuela por escuela y pues nosotros, como ya lo, lo dije anteriormente y lo voy a reiterar, estamos consultando con las bases para poder llegar con las mejores propuestas y lograr consenso ¿Se han sumado otras vocacionales a este paro? Sí, así es. Hoy tenemos el entendido que entró a nuestros compañeros del CSIC 7 a par indefinido. Entonces, ¿cuántas escuelas, nada más para hacer la contabilización, cuántas escuelas están en, par indefinido, cuánto, en paro indefinido, en paro total, cuántas en paro sí. activo eh, o parcial, paro parcial? Y este. Y, y, y. Pues bueno, nosotros tenemos una contabilización sí. de alrededor de 14 escuelas, que en este caso sería el CSIC 1, el CSIC 2, el CSIC 3, el 4, el 5, el 7. El 8, el 10, la 12, la 13, la 14, y el 15, la, el CECIF 16 también ya está en paro de labores y el CECIF 1. ¿Cuántos son los que están en paro parcial? Todos parcial? estamos en paro indefinido, estamos hasta esperando respuesta. Para ayer, el ¿No había regresado a Nosotros, pues el contacto que teníamos hasta el día de ayer con los voceros, porque también vinieron a la junta con... El director general es que ellos se mantenían en la misma posición. Ayer comentabas que no se han presentado representantes de, del 1, del 10 y del 15. ¿Qué les argumentaron? ¿Ya tuvieron el contacto con los bases? Eh, pues no hemos tenido aún la oportunidad de poder hablar con ellos. Nos hemos estado tratando de comunicar, pero en el transcurso del día de hoy vamos a estar en contacto con ellos. Respecto a Boca 5, ¿hay algún de su El compañero de Boca 5 les puede dar. Más que nada, los compañeros. ¿Podrías son... acercar un poquito, por favor? Puso, por favor? Ahí, ahí, ahí. Sí, me llamo Ángel Ricardo Padilla Naya, soy vocero. ¿Ahí estás, Mike? ¿Ahí no, no, no. estás, Mike? No, no, no, no. ¿Estás, sí, soy Ángel Ricardo Padilla Naya, vocero de Sachi Circo y bueno Mi nombre es Fernanda Mozo, soy representante de la Vocacional 5. Pues Agachados como reporteros como realidad, De lentes blancos eh, Blanco. Que dentro de las Ay, de lentes, sí, que, se haga para atrás. que hay dentro de nuestra vocacional arachate, Es la Del ingeniero Uriel Y del director Plata eh, El día de ayer Y el día de hoy muy temprano Se comenzó a correr un rumor De que la, de, eh, la renuncia Del director ya estaba eh, En realidad esto hasta ahora Sigue siendo Nada confirmado no se nos ha mostrado como tal un papel, una evidencia de que, de que esto es verdad, de que el director ya renunció. Así que solo podemos decir que aún eh, no es confirmado. Pues ya, este, entonces, digamos, para mañana la postura que llevan los es eh, no vamos a entablar una mesa en cada, en cada escuela, pues, sino que todos tienen que resolver en la misma mesa con la dirección. ¿Esa es la postura? Sí, junto con la presencia del director general Fajner. Ayer plantearon la demanda de poder reunirse con el secretario Núñez eh, se, La invitación sigue siendo abierta, como decimos, exigimos su presencia. Como tal, no hemos podido comunicarnos con él. Se lo plantearon a la dirección la mesa. Sí, se lo El director general ha planteado su preocupación porque se pueda perder el semestre a causa de los paros que casi van dos semanas. ¿Ustedes cómo ven esta situación? De hecho, viene dentro de prego petitorio general por la recanalización de todos los trámites y de los días escolares. ¿Respondió algo concreto Fernández acerca de, la, de que se presente el niño antes de No ha respondido nada, concretamente si no se reúnen con el niño, no levantan el paro, es una condición, un condicionamiento. Y si ya se tendría que consultar con las bases, por el momento seguimos en vida indefinida. La mayoría de, la, de los socios ya conocen el. Pues no los acuerdos, sino lo que, lo que terminaron ayer en la reunión después de estas nueve horas, ya se planteó en cada uno de los así porque eh, eso tendría que ser, lo dijeron que lo iban a bajar, que lo iban a conocer y ya para mañana tal vez llevar eh, respuesta por parte de cada uno de los representantes. Sí, esta información se está trabajando con cada escuela, cada uno está haciendo sus asambleas locales, se está planteando información. De hecho, también está publicada en la página oficial del colegio Sí, lo reitero, si está trabajando con las bases. Entonces es irreductible. Mañana regresan a la mesa, pero no levantan el paro hasta que no se presente niño. Lo reitero, esa no es la cosa que está con las bases. Mañana se espera la resolución, se espera una postura resolutiva por parte de las autoridades y se va a contestar Mañana no levantan el paro hasta que se sienta una mesa el director, los representantes de todas las escuelas en paro y se todos los representantes de todas las escuelas que tienen. con unas en, sí, en este momento sí. Mañana quiero llamarnos a la mesa es a las 2 de la tarde en dirección general en la sala de comunicación y nuevamente con los representantes de la vez pasada por la ¿no? ¿Sí? escuela sí, por el momento sí hasta que sea con, dado que se deja la escuela que tienen preparada alguna movilización en caso de llegar a la puerta aún no estamos organizando un música. gracias a gracias, gracias, los, los aspectitos, a ver reporteros ante esto, bueno, eh, las autoridades reiteran y dicen que hay un, existen incendias seguro en cada escuela, lo cual, por lo menos en Boca 5 había sido totalmente falso, ya que, bueno, nuestra escuela contaba con muy poca participación de la Fuerza Policíaca, por decirlo así, y de los de PBI. Realmente hemos sufrido varios eh, bueno, bueno, varios ataques por parte de organizaciones porriles, eh, tal fue el caso del día de lunes, que durante una asamblea los, el cuerpo administrativo intentó tumbar nuestra puerta, además que unos integrantes del eh, Grupo por Comité 21 de marzo se subió a nuestra puerta principal e intentó turbarlo. Ante esto, los PBI no hicieron nada. Realmente el sendero seguro era inexistente hasta que día de ayer se le exigió al director general que aumentara la seguridad en cada escuela en cuestión de su sendero seguro. Y por último también queremos aclarar que nosotros somos eh, apolíticos no, de, no pertenecemos a ningún partido político Ni dependemos de ninguno de estos Hay que puntualizar esto porque bueno Mucha gente ha estado diciendo que pertenecemos a Morena O que pertenecemos a algún partido político Y que queremos desmentirlo cabalmente nosotros Y además pues bueno Exigimos la presencia del director general Mañana en nuestra mesa de diálogo Y, y el titular de la oficina del secretario Pues él sí, sí puede ir si no, pues bueno, vamos a dialogar con estas autoridades para buscar la mejor solución para esto. Oiga, ¿se, ¿se van a sumar a la marcha de, de, de, de, de la de Aún estamos trabajando en eso, aún estamos... Consultando las bases? ¿Lo harían de en paralelo o lo harían con la Asamblea General Politécnica? Eh, con la Asamblea General Politécnica. Eso sí hay que nombrarlo, no estamos deslindados de la Asamblea General Politécnica. Ellos están en todo nuestro apoyo. Y en la siguiente asamblea pues, vamos a definir todo este tipo de planes de acción. Eso por yo ejemplo, creo que sería todo. Hay, la Asamblea General de sí, Comunidad hoy anunció que están planeando en una consulta con la CENTE. Anunció que están pensando, que están planteando si no a ser tomada una de con la Asamblea Ustedes son consultores, ¿no? Sí, ahorita necesitamos consultarlo con las bases y también con la Asamblea General Politécnica. No podemos darles algo por concreto. No sabemos, ¿sabes? no sabemos, se tiene que discutir. ¿Sí? Más que nada se tiene que discutir esto. Claro. Perfectos, perfectos, perfectos. A ver, a ver, a ver, a ver, a, la a, la a, a ver. A, a, a ver, a, a, ¿tú? ¿tú? a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Una, dos, tres. ¡Huelu! ¡Huelu! ¡Gloria! ¡La cachi cachi porra! ¡La cachi cachi porra! ¡Pim-pom-porra! ¡Pim-pom-porra! ¡Politérico, politérico! ¡Gloria! ¡Pole, poli, poli! ¡Au, au, au, au! ¡Au! Por acá, por acá. Otra, otra, otra, otra, muchachos. Por acá, volteen para acá. Nos, ¿Otra solaro, ¿Otra solaro, nos, nos, nos la espalda Salimos, nos salimos No nos den la espalda Pero acá de frente para pa acá. Compañeros queremos que nos otro A la una, dos, tres ¡Huele un! ¡Gloria a la machuca es ¡La machuca es ¡Pipo porra! ¡Pipo porra! Gracias. Gracias. Gracias chavos. La pago bien. ¿eh?